Hoy hemos tenido una muy buena reunión con el ministro de Salud eh, y los alcaldes Javier Muñoz de Curicó, Priscila Castillo de Molina, Juan Rojas de la comuna de San Clemente, Carlos Vergara de la comuna de Romeral eh, y eh, además los representantes de la comuna de eh, Maule, en el caso de Lito Vázquez, y de Teno, en el caso de nuestra alcaldesa. Y además nuestra alcaldesa de San Rafael, Claudia Díaz. Eh, el tema fundamental es el tema de la pandemia, eh, las cuarentenas, los distintos, eh, las distintas etapas o fases en las que nos encontramos en cada comuna. Y cómo coordinar el buen trabajo, clarificar dudas, eh, coordinar y reactivar la mesa eh, que debiera ir siguiendo estos temas en la semana. Es fundamental entender que aquí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también de todas y de todos quienes están en eh, el aparato público, en los municipios, en el Servicio de Salud, eh, en eh, las fuerzas de orden. Todas y todos tenemos que trabajar juntos para enfrentar esta pandemia. Un llamado a cada ciudadano y ciudadana que se cuide y a que tome todas las medidas de resguardo que la pandemia existe. Esto no lo vamos a lograr solos, lo vamos a lograr todos juntos. Derrotar la pandemia es un desafío no menor, y cada día se pone más complejo.